Alberto Vázquez, miembro del Comité Político del PLD, dijo este jueves que ya se desató la campaña sucia que ellos denunciaron contra el expresidente Leonel Fernández y que la nueva aparición del narcotraficante Quirino Ernesto Paulino Castillo no detendrá al exmandatario y aspirante a la nominación presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Sin lugar a duda, es una manifestación, es una... Eh, ...respuesta y una prueba... ...de la denuncia que ha hecho el equipo de Leonel Fernández... ...en todo caso... ...Leonel Fernández ni su equipo se van a distraer contra eso... ...con relación a eso... ...porque ya lo dijo Leonel Fernández... ...los muertos no reviven muertos... ...entonces eh, lo, en lo que está enfocado ese equipo de Leonel Fernández... ...es en que seguir trabajando con los formularios... ...para que Leonel Fernández sea el candidato del 2020 seguir trabajando con la militancia del PLD para que Leonel Fernández sea el candidato, seguir trabajando con la dirigencia, con la población, con todo el pueblo, ya que como las primarias serán abiertas, el PLD y su candidato principal, Leonel Fernández, está enfocado, trabajando en, en, en, con miras a, hacer, eh, y a ganar con más de un 70% a cualquier candidato y por lo menos en el caso de Leonel Fernández ganar en un... En más de un 70% de las primarias. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.